Deseo iniciar el servicio de hoy con una pregunta. ¿Qué sucede cuando el temor a Jehová se pierde? Hoy en día, es muy común escuchar que muchos cristianos digan estas palabras. Dios es amor, y porque Dios es amor me tiene que perdonar de todos mis pecados. Y eso es verdad, pero otra verdad más dolorosa para el cristiano que dice estas palabras, es que ya ha perdido el temor a Dios. Se preguntará, ¿por qué digo esto? La respuesta a esta pregunta es sencilla, y la encontramos en Proverbios 28.13 que nos dice, El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, cuando encubrimos nuestros pecados, es decir, rehusamos reconocer que somos pecadores, esto nos conduce a perder el temor de Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué sucede en la vida de los creyentes cuando se pierde el temor de Dios?, a continuación, vamos a explorar lo que sucede en la vida de los creyentes una vez que pierden el temor de Dios. Pasemos ahora a la Palabra de Dios para iniciar nuestro estudio. Veamos unas evidencias de cuando el creyente pierde el temor a Dios. Para el estudio de hoy, estaremos usando el libro de Éxodo, capítulo 32, del 1 al 35. La lectura es bastante extensa, así que les pido que me sigan con su Biblia. Hermanos, lo primero que sucede cuando un cristiano pierde el temor de Dios es que se aparta del camino de Dios. En otras palabras, escoge el camino incorrecto. Esto es algo que podemos ver bien reflejado en el versículo 1 que nos dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Lo segundo que sucede cuando un cristiano pierde el temor de Dios, es que anda en oscuridad. Esto es algo que podemos ver bien reflejado en el versículo 2 que nos dice así. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo tercero que sucede cuando un cristiano pierde el temor de Dios, es que se pierde las bendiciones de Dios. Fíjense bien lo que sucedió en este caso, cuando leemos los versículos del 33 al 35. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues... Ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermanos, Dios ha prometido a sus hijos todas sus bendiciones. Pero, los cristianos también necesitan saber las razones por las cuales las personas pierden las bendiciones y lo que deben hacer para recibirlas. Porque Dios bendice a los que son fieles, sumisos y obedientes a sus leyes y mandamientos Es decir, los creyentes que arden por Dios y se dedican a su obra Ellos llenan gozosamente al Señor y aún son bendecidos, creciendo en la fe y madurando espiritualmente Hermanos, Dios dio su bendición a Israel Ellos vivían bajo la bondad y la gracia, pero pronto se olvidaron de Dios Se olvidaron de porque los había bendecido y se volvieron a sus propios caminos Ninguna nación es tan bendecida como Israel En Jeremías 32,38, Dios les dijo Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Les daré un corazón y un camino Para que puedan temerme por siempre Para su bien y el de sus hijos en el futuro Y haré con ellos pacto perpetuo Que no les haré más bien Y pondré temor en sus corazones Para que no se aparten de mí y me regocijaré porque les hagan bien lo mismo ocurre con el cristiano individual los cristianos han sido llamados y grandemente bendecidos por la fidelidad y la gracia de dios al principio estaban llenos de alegría emocionados por la palabra de dios y siempre pusieron la obra de dios en primer lugar como pastores a menudo decimos es alguien que nunca se da por vencido y nunca deja de crecer porque está decidido a caminar con Dios. Pero lamentablemente, encontramos algunos de estos creyentes celosos cuando las cosas de Dios comienzan a cambiar. Es decir, no les importa faltar a una reunión, completan la mitad del trabajo y se nota que lo hacen por compromiso. Lamentablemente, vemos que el fuego se ha ido apagando y no buscan consejería ni dicen lo que les está sucediendo. Pero además, vemos una mirada triste en ellos, indicando que el gozo del Señor se fue apagando. Sobre su semblante ya no se dibuja la presencia de Dios. Vemos tristemente que la bendición de Dios no está allí. Es más, casi podemos verla salir de ellos. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que su corazón se llena de maldad. En otras palabras, ya no obedece la palabra de Dios.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 una vez que nuestro corazón se llena de maldad, entonces vivimos conforme a los deseos del corazón. Es decir, vivimos según la carne y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. Fijémonos bien cómo esto es algo que queda bien reflejado en la actitud de ese pueblo en los versículos del 23 al 24 cuando leemos. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido Y yo les respondí ¿Quién tiene oro Apartadlo Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este becerro En otras palabras Comenzamos y hacemos cosas abominables a Dios Es ahí donde encontramos el comienzo de la idolatría La hechicería La adivinación Y mucho más Estas evidencias se reflejan cada día más en los creyentes Y ustedes dirán ¿Por qué? Muy fácil, porque el cristiano de hoy ya no quiere obedecer a Dios, sino quiere andar conforme a su voluntad, así como el pueblo de Israel anduvo e hizo su voluntad. ¿Cuál fue su resultado? El resultado fue que más de 3,000 murieron en aquel día, porque de los versículos 26 al 35, nos habla de los resultados del perder el temor a nuestro Dios. Con esto voy a concluir. Deseo terminar la predicación de hoy haciendo dos preguntas para reflexionar. ¿Andamos en el temor de Dios? ¿O andamos conforme a nuestra voluntad? ¿Por qué les hago estas preguntas? La razón por ellas es fácil. Digo esto porque nunca podemos olvidar que nuestro Dios en Proverbios 1.7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendiciones.